Hace ya dos años que entramos en estas Cortes, dos años en los que hemos dedicado mucho trabajo y mucha energía a cambiar el estado de las cosas. Uno de los asuntos en los que me he ocupado con, con entusiasmo ha sido en trabajar en la Comisión eh, en la subcomisión de violencia de género, ¿no? trabajando para también en un sentido unitario con todos los grupos parlamentarios por el Pacto Autonómico contra la Violencia Machista. Ese, esa ha sido una tarea que, que va a ser muy, muy gratificante. ¿no? Es un trabajo de todos los grupos en los que estamos aprendiendo a hacer visible la violencia machista, a entender que en el fondo está la desigualdad de las mujeres y la necesidad de que las instituciones públicas pongan todas sus, todas sus energías y todos sus, sus recursos para, para poder afrontar esta, esta terrible situación. ¿no? y acabar con ella. El otro asunto fundamental para mí ha sido el trabajo eh, a, para unificar, para apoyar, para hacer visible también la, la memoria democrática. Estamos a las puertas de la aprobación de la primera, del, de la, del debate y de la aprobación después de la primera Ley de Memoria Democrática Valenciana. Ahí, bueno, el trabajo de, de, desde el Grupo Parlamentario, con apoyo de asociaciones contra la impunidad del franquismo, hemos llegado a presentar 53 enmiendas. 53 enmiendas que, desde nuestro punto de vista, van a hacer visible la necesidad de no solamente de señalar el homenaje a las víctimas, del reconocimiento a las víctimas, sino también de la necesidad de la justicia y de la reparación. ¿no? Eh, hacer frente a lo que ha sido la, la memoria del, del franquismo significa también además de reconocer el papel de los hombres y mujeres que han luchado por la democracia, significa también señalar que ha habido responsables, que hay que poner sus nombres sobre, sobre el tapete y que la justicia tiene que intervenir. Justicia y reparación, eh, memoria y lucha por la igualdad. Esos son asuntos fundamentales para mi trabajo político.